Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy súper feliz por esta transmisión del día de hoy porque tenemos invitada en el taller. ¡Uh! ¡Aplausos! Con nosotros está yasmin Sosa, experta en temas de plantas, pero además es experta en suculentas, ¿Pues estás en aquella cámara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Déjenme les platico que yo conocí a Yasmin porque ella tomó clases conmigo hace ¿hace cuánto tiempo, Jazz. Wow, yo creo que hace como cinco años. Y precisamente fue un taller que di de suculentas ¿eh? cuando empezaste. Yo di un taller de suculentas y no me lo van a creer. Ustedes jamás creerían que yo di un taller de suculentas en espuma floral. ¡Ah! Eso era antes de que supiéramos que no debemos usar suculentas en espuma floral. Y entonces a Jazz le ha gustado tanto el tema de las plantas que, a ver, platícanos un poquito cómo es que te fuiste adentrando hasta convertirte en la Crazy Plant Lady. Pues mira, todo surgió en eh, la necesidad de buscar eh, mis clases, el curso, te conozco, vengo a tus talleres, empiezo a trabajar tanto con flores como con suculenta. Entonces eh, me enamoré de la facilidad de propagar la suculenta y el cuidado. Cuando inicias en el mundo de las plantas, obviamente empiezas asesinando a muchos replantando. ¿no? Entonces en mi desesperación yo ya decía, no sirvo para las plantas, las plantas nomás no se me dan. Encuentro a la suculenta, empiezo a, a comprenderla, empiezo a cuidar de ella y me doy cuenta que es tan noble. Entonces dije, ya, me enamoro. Tenemos un rancho en Valle de Guadalupe y empecé en el rancho a hacer pues mis composiciones, a transplantar, a sacar de aquí mismo, a aprender cómo propagarla, que es una manera súper sencilla, y así nació el amor por la suculenta. ¡Ay, qué padre! Mira, vamos enseñándoles un poquito lo que vamos a hacer. Tenemos, vamos a hacer unas letras con suculentas de dos maneras. Tenemos con tierra y tenemos esta técnica que va a ser con musgo para que la podamos parar. Ay, oh, enséñanos tus monitas, ¿cómo les llamas a...? Mujercitas. Tus mujercitas. Esta es una mujercita de concreto de 20 centímetros. Tengo de 20, de 27 y la de 30 centímetros que es inmensa. Pero se han hecho muy populares. Están ahorita en... es trendy. Entonces la vamos a decorar con suculentas. Sí. Oye, ya, ¿qué tal si nos platicas de la propagación? Porque sí. la verdad, eso se me hace un tema súper interesante. Y vi que traes una maceta claro lista. Sí. Quise traerles una maceta para que ustedes lo puedan hacer en casa. Normalmente, cuando cortas, por ejemplo, tu suculenta, vamos a hablar de esta. Tú cortas tu suculenta y a veces la hoja eh, se, se cae. Puedes juntarlas y ponerlas sobre tierra. O tú también puedes hacer este corte con mucho cuidado, vas a mover, vas a hacer este movimiento. Lo vas a desprender y una vez que la desprendes, la vas a colocar sobre tierra. Entonces aquí traigo el claro ejemplo de cómo sola la pones en tierra sin haberlo regado. Vas a regar esa tierra Dentro de cinco días con un atomizador. Es súper importante que hagas eso porque no ha cicatrizado. Entonces, vas, ya una vez que está el quinto día y que tu suculenta cicatrizó, vas a darle un bañito súper ligero y es todo lo que vas a hacer. Esto va a generar que esté manipulando para que saque su raíz. Por ejemplo, aquí tengo un claro ejemplo de ellos como ya están cicatrizados, empezaron a sacar raíz y después sucede esto, estos bebecitos. Y así es como tú de una hoja puedes sacar un bebecito suculenta. Después la desprendes y sucede esto y esta suculenta miniaturita pues ya la puedes colocar y ya es la manera en cómo puedes... Seguir propagando. Esta chiquita saca raíces, solita la desprende. Mira, por ejemplo, aquí es un claro, aquí ya está la raíz, no sé si le alcanzan a ver. Este es como el paso uno de tu hoja sobre la tierra. Después sale este esta raíz, ¿se ¿Es alcanza a ver? Esa raíz, después de esa raíz, obviamente sale el brote y después se desprende solo o tú lo no puedes desprender y es esto, es esta pequeña bebecita. Baby, Entonces, baby. Súper hermoso, de esa manera pues, yo en casa tengo, le llamo cuneros, son cajas, puede ser eh, cualquier caja, hay gente que utiliza hasta las de huevo y puedes poner la tierra ahí o macetas. Y hacer esto de esa manera, olvídate de ellas no tienes que estar encima de ellas todo el tiempo. Recuerda que es hasta el quinto día cuando cicatriza, cuando tú la puedes empezar a, con un atomizador, es todo. La dejas ahí y te va a estar dando unas suculentas hermosas. Por ejemplo, si tienes alguna que, que es tu favorita, algo así y dices, ay, me fascina, o alguna amiga tiene una, entonces... Obviamente, desprendes esta hojita y de aquí ya sale un nuevo bebé. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer las letras. Las letras, primero vamos a utilizar la técnica que ya nos va a compartir con Maida de Gallinero y Musgo. Algo muy importante, por ejemplo, hice unos cortes antes de venir aquí, con las suculentas que yo tengo en casa. Obviamente, aquí se ve el corte. Entonces... Cuando hagas un corte de tu propia suculenta, no te recomiendo que inmediatamente la coloques en tierra. Espera unos tres días a que cicatrice y la colocas. Si necesitas hacer el arreglo, entonces puedes colocarla, pero no le pongas agua. Hasta el quinto día vas a regar hasta que tu suculenta como que se vaya aclimatando a la nueva tierra. Eso es uno que nunca se te olvide. Dos, aquí puedes ver... La suculenta como ya después de este proceso, pasa este proceso donde ya tiene raíz. Eso es muy importante. Y bueno, aquí traigo una gran variedad de algunas que compré y que tengo una muy buena proveedora en Tijuana y otras que me han dado mi jardín y de ahí hago los cortes. Por ejemplo, esta hice corte ya hace unas semanas y ya tiene su raíz. Entonces, cuiden mucho eso porque a veces lo que sucede es que la exponen a la tierra, la tierra está muy húmeda y la, es como una herida, entonces se pudre, se pudre muy fácilmente. No creas que no tienes experiencia o buena mano para ello, simplemente esos pequeños secretitos que a veces no sabemos que te pueden funcionar. Vamos a colocar primero el plástico, es muy importante para que cuidemos que no se vaya a desprender y el material ya sea madera... Entonces colocas el plástico de esta manera para poner el musgo después. Y sobre el musgo vamos a tener este alambre, que lo puedes conseguir en cualquier ferretería. Entonces vamos a hacer esto para poder darle esta forma. Bien, esos son los materiales. ¿Por qué? Porque si lo haces de esa manera, con este plástico, te va a durar más tiempo tu composición. En este caso, pues, es una letra y vas a poder al mismo tiempo pararla. Entonces, con todas las suculentas aquí. Y ahora vamos a colocarle el musgo. Lo tienes que tener ya hidratado. Lo puedes hidratar con un atomizador. Mira. La suculenta es muy noble y no necesita de mucho cuidado. Pero sí, por ejemplo, esta mañana vi que mi suculenta, cuando se hacen los cortes, había mucha maltratada por el caracol. Es como el colmo. Ah, es el colmo! De la suculenta! ¿Me ¿No sabes? Tengo unas suculentas así, así de grandes en mi jardinera. Y pues voy a revisarla, así, ay, qué hermoso, hacer algunos cortes. Y de repente levanto y ya veo una hoja de este. O sea, ya, ya, fatal. Entonces, créanmelo, van a sufrir mucho con ese tema. No se desesperen. Les tengo una solución que voy a llegar ahorita a hacerla. Créanmelo, se escucha súper raro, pero sí funciona. En un vaso desechable. Vas a cortar ese vaso y le vas a colocar cerveza. Cerveza. Colocas la cerveza y vas en tu tierra donde tienes tu jardinera. Vas a hacer un hoyo y vas a poner el vaso que quede justamente a nivel de la tierra. Te lo garantizo. Al día siguiente vas a tener a toda la familia de caracoles ahí ahogados. Es la manera, yo todo lo que les voy a recomendar... Siempre es natural. ¿Por qué? Porque mi huerto en el rancho, tengo árboles frutales también. Yo no uso desde hace 10 años ninguna clase de pesticidas. Todo lo que uso siempre es natural. Entonces, de esa manera me ha funcionado mucho en casa para cuidar a mis suculentas, tener la cerveza en botecito, en vasito. Les hago los pocitos, pongo el vaso ahí y toda la familia. De caracol, el abuelo, el abuelo, el tatarabuelo todos caen ahí, créanme. Buenísimo. Entonces ya eso agarras y, y es, es, es muy complicado ese tema, pero créanme lo que sí, sí funciona y funciona súper bien. Bueno, ya que tienes tu alambre, hiciste el corte, eh, primero es el plástico, después el musgo hidratado, no muy empapado, no es necesario y recuerden que tampoco es necesario para la suculenta porque la puedes ahogar. Siempre les comento, es más fácil que la suculenta la mates por exceso de agua a falta de. Entonces, cuida mucho eso. E ese punto medio está excelente. Yo no riego cada semana mis suculentas. Yo las riego cada 15 a 20 días. Entonces, con eso es suficiente. Por eso les digo que son muy amigables. Por eso les digo que es la planta con la que toda persona debe iniciar en el mundo porque si no sientes que pues no tienes buena mano y te desanimas y ya no quieres continuar con eso, entonces siempre inicien con una suculenta y su cuidado y ya después te van a hacer ese deseo por experimentar con otras plantas. Ay, oh, excelente. Entonces, miren, ¿Ah, yeah? ya está. Vamos a colocar. Ay, con guantes que diferencia. Mm -hmm. wow. Vamos a colocar en la misma forma que está la letra, este alambre. Porque lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que cuando levantemos el arreglo no se salga el musgo. ¡Guau! Wow. Ahora que ya le pusimos la, el alambre, me dijo Jazz que le tenemos que poner más musgo. Porque le había yo puesto muy sí. poquito. Aquí pueden ver, quiere que quede... Aquí está mi letra, se ve. Entonces lo estoy sacando para que esté más tupidito. Ajá, más tupidito. De hecho, hasta se ve súper lindo cuando sale un poco de musgo. Y aquí tengo la caja. Se ve y yo linda. Ok, y entonces. Ya, una vez que ya está, empezamos a colocar, a hacer tu composición. Por ejemplo, en este caso ya tiene raíz, está fabulosa. Puedes empezar. Y ya colocamos nuestra suculenta. Y esto le va a ayudar a que se quede atoradita. Esta es una. Vamos a ver esta. ¿Dónde la quieres? ¿Colocar? ¿Según el tamaño? ¿Qué desees? Está genial. Ese tip compártenos lo, el, eh, la brochita que traes se ayuda a, sí, a aparte limpiar. de limpiar, me gusta que estás haciendo como el hoyito con ella, sí, ¿verdad? Sí, no, y justamente necesitas siempre que tienes una suculenta, eh, limpiarla. Recuerden que la suculenta, otro punto, la suculenta tiene como una capita, si ustedes pueden observar, tiene cierto color y maneja una capita que es su protector, es su protección entonces no la quieras quitar porque mucha gente con el dedo hace esto y sí logras que se vea más verde posiblemente pero es como ella se resguarda entonces no lo quiten déjenlo así tal cual ya una vez que colocan la suculenta como tú quieras hacer tu composición me gusta esos pequeños espacios siempre poder colocarle no sé si tienes nubecitas o alguna flor que puedas como adornito y se ve súper bonita, entonces la integras a tu composición y se ve divino. Y estas duran mucho tiempo, no pasa nada. Y como está el musgo húmedo, pues todavía te duran más. Entonces le das un toque súper alegre. ¿Qué Toma tal si le matas a la cámara de qué tamaño las cortas? No, el tallito para que vean que el no es tallito. mucho. Es, es poco y todavía de ahí tú puedes decir, bueno, si está todavía muy largo, haces esto. Y todavía lo corto un poco más. Entonces, dejo esto de chiquito. Y ya haces un pequeño pollito. Y ahí lo colocas. Entonces, ya vas armando. ¡Ay, ay, ay letra, se nos Tu letra la vas armando. Y se ve precioso con... Le haces un espacio profundo. Qué bueno que sucedió eso ya, pues, se salió una letra porque creo que a muchos nos puede pasar sí, eso. ¿Cómo resolvemos si llegara a... a pasar. para que queden bien fijas todas las letras? Tienes que... eso sucedió por esto, vean. Qué bueno que sucedió. Eso aquí. la puse yo. Entonces, procura que sea algo que tenga más tallo. Y si sí, aún así este tallo, fíjate lo que puedes hacer todavía para hacerlo más profundo. Entonces desprendes estas hojitas con mucho cuidado. Recuerden que son dos movimientos. Ya que la desprendes, no la tires. Aquí nada se tira. Estos van a ser para tu punero. Ahí lo dejas. Entonces ya tiene así el tallo y ya de esa manera lo puedes colocar más fácilmente. Y se van a detener solas con el y alambre. se van a detener con el alambre y el musgo. Entonces ya puedes seguir decorando. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Esto, por ejemplo, vean qué padre. Entonces ya le colocaste la florecita. A esta A también. Para que. A ver, ¿y con tierra qué tuviéramos que hacer ya? Con sí, tierra. La Okay. es lo mismo, Pásame. vas a colocar primero el plástico para proteger a la madera o el material en el que está. Si es concreto, pues no tienes nada que proteger. Pero en este caso, por el material le pusimos el plástico, después la tierra y haces lo mismo. Entonces empiezas a hacer un pequeño hoyito y empiezas a colocar, por ejemplo, esto está muy grande lo puedes cortar, no pasa absolutamente nada, porque recuerda que no lo vamos a regar todavía, está fresco, y ya lo puedes empezar a colocar, esta por ejemplo, quiero que tenga más raíz, hago esto, entonces puedes hacer lo mismo, puedes empezar así, pero como obviamente se puede venir la tierra, lo que yo hago en esto es que coloco, abajo algo que puedas darle eh, volumen, altura, altura y ya. Lo puedes colocar en la mesa, en algún mueble y se ve súper lindo y así pasa. Entonces, esto es otra opción. ¡Ay, pues muchas gracias! Mira, ponemos a las dos, vamos a saludar. Yo les voy a enseñar nuestras letras. La... Mujercita. Mujercita, la verdad, qué honor haberte tenido con nosotros Ay, el día gracias, de hoy, ya gracias, que, gracias, que causaste sensación y yo estoy feliz de tenerte aquí en mi taller compartiendo y juntas una vez más. Así Muchas gracias, recuerden, yo soy Ana Galena, todos los martes a las 12, hora del Pacífico, estamos transmitiendo en vivo un espacio para hablar de flores, para compartir ideas florales y así juntos seguir alegrando el mundo una flor a la vez. Gracias.